Tú sabes que estás en una universidad privilegiada, reconocida nacional e internacionalmente, la Universidad Tecnológica de Panamá. Por esa razón, así como tienes derechos que debes reclamar, a ti mismo tienes deberes y responsabilidades. Y una de estas responsabilidades es participar, aportar activamente en la gestión de esta universidad. Por ellos, por esa razón, debes decidir tú mismo de manera informada quién va a regir esta universidad en los próximos cinco años. No dejes que otro decida por ti.